Buenas, soy Estando Fuentes, presidente del segundo año del Hospital General Hospitalio de Alicante en el Servicio de Neumología y el póster que voy a presentar a continuación se titula Escadas Pronósticas y Ventilación Mecánica Invasiva en la Neumonía por COVID-19. Como ya sabemos, de manera introductoria, en la situación de pandemia actual que estamos viviendo, hemos tenido recursos sanitarios limitados, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de detectar de manera precoz aquellos pacientes con más riesgo de complicaciones. Por lo tanto, hemos querido comprobar eh, de qué manera las escalas pronósticas PESI, CURCIR 65, MUSTA y covid GRAM eran capaces de predecir la necesidad de ventilación mecánica invasiva en nuestros pacientes. Para ello, hemos hecho un estudio observacional y retrospectivo con los pacientes ingresados en nuestro centro con neumonía por COVID-19 del 15 de marzo al 15 de mayo de 2020. Hemos visto que eh, 162 pacientes, 38 precisaron ingreso en UCI, 33 de los cuales con intubación notarial. Lo más frecuente era que fueran hombres, hasta un 60%, con una edad media de 56 años y hasta un 50% eran, tenían antecedente tabáquico. Por otro lado, hemos visto que la comorbilidad más frecuente asociada era la hipertensión arterial, seguida de la obesidad con índice de masa corporal por encima de 30. Por otro lado. Hemos visto que las cuatro escalas que hemos querido ver en nuestro estudio presentaban un, una elevada, un elevado valor predictivo negativo, todas por encima de 80. Sin embargo, ninguna presentaba una, un elevado valor predictivo positivo. Por lo tanto, podemos concluir que ninguna de estas cuatro escalas predice de manera efectiva o suficientemente precisa la necesidad de nuestros pacientes de ventilación mecánica invasiva. Muchas gracias.